En el marco de la celebración de la Semana Internacional de Acceso Abierto, la rectoría, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, presenta con orgullo Territorio en Abierto, un desarrollo tecnológico que muestra las acciones consolidadas en la adopción de una cultura de acceso abierto por los espacios académicos. La Universidad Autónoma del Estado de México hace entrega de reconocimientos a Territorio en Abierto. Somos la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado en abierto. Somos el Instituto de Estudios sobre la Universidad. Gracias. Somos el Centro Universitario Uem Tenancingo. Gracias. Labor como responsable del RI, que en su espacio promovió la capacitación de los académicos, agilizó el depósito e implementó estrategias para incentivar a la comunidad a ser partícipes de este movimiento. Nuestro reconocimiento a su labor, a ellos y a los espacios que hoy nutren al RI. Espacios con mayor producción. Somos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Somos territorio UAM en abierto. Somos la Facultad de Ciencias de la Conducta UAM. Gracias. Somos la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias. Espacios con mayor depósito de tesis. A la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Los procesos de difusión y capacitación a lo largo de la UAM han sido intensos. Agradecemos a todos quienes han hecho posible que Abiertos en Acción sea una realidad. Si seguimos trabajando juntos, haremos de UAM un territorio en abierto, porque el acceso abierto lo hacemos todos. ¡Súmate!